región y en otra este ciclo de entrevistas vamos de primera mano y una de manera informal como ya estamos acostumbrados a hacer este, hablar con rosana eh, rosana es una persona como todos nosotros común eh, ama de casa madre y tiene para contarnos de primera mano cosas que ella desde muy pequeña experimenta, eh, sabe, ve, y que, bueno, quiere en este caso compartir con ustedes, así que muchas gracias Rosana, bienvenida. Gracias por invitarme. Rosana, cuando eras chica, que ¿sí? es cuando capaz vivimos este, más traumáticamente esas cosas eh, que nos pasan solo a nosotros. ¿no? y no a los demás ¿qué es lo primero que, que empezaste a darte cuenta que veías que los demás no veían? bueno mira, a mí lo que teniendo nueve años vivíamos en, en Rocha eh, en el campo ¿no? o sea que vivíamos de la tierra había un monte en el costado de nuestra casa en fin, y había vecinos también no éramos los únicos uh -huh. Me pasó que hay niños también que jugábamos Pero en esa época, por ejemplo, este, mis papás eh, Te dejaban jugar solo con las nenas Y los varones con los varones, también. ¿verdad? Y había este, un niño llamado Daniel este, Que era estaba más apartado de todas las casas El nieto de Doña Cuca, le decíamos nosotros pero Daniel era como Daniel el travieso eh, no lo querían mucho allí en la vuelta siempre estaban... pasa que Daniel venía a jugar con él. y como yo sabía que a mí no me dejaban jugar con Daniel siempre trataba de salir a escondidas a jugar con Daniel yo siempre jugué con Daniel siempre jugábamos a subirnos a los árboles jugábamos a la escondida yo jugaba y jugaba y jugaba con Daniel un día viene Daniel por ese sendero, pongo a la casa de nosotros, y yo estaba en la quinta con mi madre. Y él me hace señas de que, de que vaya a jugar. Y yo le decía que no, que estaba mamá. Y él volvía a hacerme señas de que fuera. A todo esto mamá me, me, me pesca haciendo señas y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, nada mamá, nada. Y me dice, ¿Tan? siguió carpiendo mamá ahí en la tierra. Y otra vez la insistencia y yo le decía que, A todo esto, este. Mamá me obliga a decirle qué me pasaba. Y le digo, lo que pasa es que Daniel quiere que yo vaya a jugar con él. ¿Qué Daniel? Daniel, el nieto Doña Coca, mamá dijo la blanca. Tú estás loca, Murisa. Ándate para adentro, ándate para adentro. Y yo me quedé sin saber. Pero siempre pensando que no me dejaba jugar con Daniel porque iba a varón uh -huh. todo esto me vuelvo a encontrar, yo en una salida mía me vuelvo a encontrar con Daniel porque Daniel siempre andaba ahí Quizá que te esperé para jugar el otro día y no fuiste no, digo, no viste que estaba mal mamá, mamá me corrió para dentro y, y, digo, yo no sé, digo, ¿por qué no me dejan jugar contigo? y me dice, y porque ya sabes, dice porque yo soy varón y tú sos nena y digo, pero si nosotros jugamos lo más bien ese día jugué con Daniel pero mi madre ya había hablado con mi padre y mi padre a su vez había hablado con Nibardo, que era el, el abuelo de él o sea, que, mí, lo que lo que yo había dicho y lo que yo había esas poquitas palabras ya se habían, los mayores ya se habían reunido y ya habían hablado sobre eso todo sin yo saber. A todo esto mi madre y mi padre me llaman y me dicen, a ver por qué este, yo jugaba, con qué Daniel era que yo jugaba. Mi padre me llamó y me dijo, dice, vení acá. Dice, ¿con qué Daniel es que juegas tú? El eh, mío tenía coca. Tú no puedes jugar con el mío la coca, ¿no? Digo, ya sé, digo, no me deja jugar porque es varón ah. Dice, yo no quiero que juegues más con Daniel. Y se terminó. No se habla más de esto. pasó que... pasó un tiempito ahí, no mucho pero yo seguía con la insistencia de saber por qué yo no podía jugar con Daniel que tenía Daniel, porque... entonces, pasó que fuimos con mi hermana a buscar agua. y se aparece Daniel yo me puse a conversar con Daniel seguí conversando con Daniel y nos acompañó hasta el, hasta la bomba que era donde íbamos a buscar agua, que había que trazar todo el monte y, este, y de repente está, Daniel se fue y me dijo chao. Y le digo yo, me dice mi hermana, ¿con quién hablabas? Con Daniel. Y dice, ¿tú sos loca? Y le digo, ¿por qué? Yo siempre agarrada en el tema de cortígatista, sí, ya sé que Daniel es varón. No. Y dice, porque tú estabas hablando sola, tú sos loca. ¿Cómo que estamos hablando sola? Digo, tú no viste a Daniel. No, yo no vi a nadie. Tú estabas hablando sola, y hacías ademanes Pero yo no escuché que nadie hablara contigo Ahí se me cayó la ficha totalmente porque yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Pero no puede ser que tú no lo hayas visto Pero tienes que haberlo visto, porque estaba así, así vestido Estaba con un pantaloncito azul, una remerita, toda toda la herramienta estaba sucia Digo, Daniel And es rubio tiene los pelos todos despeinados Digo, tiene los ojos azules y me dice, no, yo no me... me peleé con mi hermana, me enojé con eh, mi hermana claro. como era en esa época, este, no le hablé más pero mi hermana le dijo a mi madre y se me empezó a complicar, obvio claro. se me empezó a complicar porque eh, me tuvieron que, o sea me volvieron a retar, me volvieron a poner penitencia me prohibieron salir, pero yo me escapé y me fui a dar a la casa de Doña Boca ella me tenía que explicar qué estaba pasando. Entonces, doña Coca me dice, llorando, que Daniel no estaba más. Y le digo que se fue. O sea, que Daniel existió. Daniel estuvo. ¿En qué momento dejó de existir para mis ojos y para mí? Nunca lo supe. ¿Cuándo dejó de ser de carne y hueso? Nunca lo supe. Y me dice, Daniel no está más, Daniel se fue, ¿para dónde se fue? Dice, Daniel, dice, se escapó, dice, y se subió siguiendo al tío, se subió al tren y calculamos que este, se había ido con, con el tío para Maldonado, porque el tío viajaba de Polizonte en el tren. El tren llegaba a, la, a los fondos del, pero bastante lejos, a los fondos del... del el campo donde nosotros estábamos y él siempre esperaba porque era ahí donde la máquina daba vuelta y era ahí donde él se subía Ellos siempre calcularon que Daniel lo siguió y cayó para el pozo o se subió en el, al tren y se desapareció, y nunca más volvió Es sea que la familia en sí no, no manejaba el dato de que Daniel ya no, no estaba en este plano sino que se había ido No, no, ellos de primero, cuando se desapareció eh, le echaron las culpas a eso uh -huh. Pero resulta que el tío vuelve Al tiempo vuelve Y le preguntan a ellos por Daniel Y él nunca había visto a Daniel Daniel nunca no. se fue con él no. Lo dieron por perdido Y bueno, está Nunca más no, Ellos no supieron si Daniel había fallecido realmente O si Daniel eh, se había perdido Ellos pensaron Que Daniel se había subido al tren Y que se había ido siguiendo al tío Y que se bajó quién sabe dónde pero digo, me parece que sería imposible, digo, porque en esa época se podía manejar a, a nivel policial y se podía haber encontrado. Ah. Ahora, eh, yo me volví a encontrar con Daniel y Daniel me llevó donde él estaba. Había una laguna en el medio de, de, de esa isla, de, de ese monte donde nosotros cruzábamos que no estaba muy accesible, estaba bastante perdida. Y él un día me llevó ahí y, y él me decía que yo me asomara que lo iba a ver. Y a mí me dio miedo. A mí me dio miedo porque había bastante montículo y bastante vastos altos, ¿viste? Y, y no me, me dio miedo mirar el agua. Entonces no. Pero Daniel estaba allí. Uh -huh. eh, bien, avancemos un poco en el tiempo, o sea, como si esto no fuera bastante increíble y revelador, ¿no? y, eh, y me hace pensar una, en la cantidad de gente que, que también, desde chico, es, es reprendido, es, este, bueno, sujeto de, de, de estudios y, y de psiquiatras y médicos y cosas de que cuando no, obviamente, se les prohíbe y... y, y ¿no? Y se los, se los retan para que no, no, no sigan con esa historia, ¿no? El desconocimiento y el miedo eh, Después de grande Cuando casás, formás tu familia y demás eh, Tenés otros episodios Sí ¿no? eh, O sea que ahí comprobaste Desde esa, desde esa historia de Daniel que podías comunicarte, lo más bien, con el, con el claro, otro queda, plano Claro, ¿eh? te queda esa curiosidad de, de por qué y qué haces con esa información Ajá. porque además intenté yo eh, hablar con mis padres y fue obvio que no, no logré nada porque lo único que logré fue que mi papá llamara a un sacerdote amigo y me obligaron a confesarme yo le contara a ese sacerdote y el sacerdote me dijo que eso no podía ser posible este, pero entonces yo le dije al sacerdote eh, que la verdad de la, de la cuestión digo, él se está comunicando conmigo para decirles que él, él está muerto no se perdió, él se murió y está ahí en, ese, en esa laguneta pero nadie me creyó, nadie buscó, nadie se interesó pero entonces a mí nace ese... ese como es una negación, nace la curiosidad uh -huh. de por qué entonces me quedo con eso de querer saber por si vi una vez, puedo ver dos veces, ¿no? Uh -huh. pero tiene que pasar mucho tiempo para que yo me dé cuenta de realmente, o sea capaz que después me siguieron pasando cosas, yo no recuerdo cosas importantes ese, ese, ese episodio no se me olvidó porque ni los nombres se me olvidaron uh -huh. eh, fue, que, fue algo que me marcó no sé si para bien o para mal, pero a mí me quedó Y de Daniel no me voy a olvidar mientras viva. Este. ¿Qué pasa, Rosana, con los cementerios? Los cementerios para mí son lugares prohibidos Sí, ¿no? Mi abuela era muy de... Que había que ir al cementerio Permanente ¿no? uh -huh. Porque dice... Ese... Ella decía que las personas que estaban allí y si estando vivas uno las visitaba bueno, allí también había que visitarlas ¿sí? y bueno, estaba, siempre había que acompañarla y, más, o sea, y como no salíamos a ningún lado y se una salida, un paseo <risa> vaya ella. paseo papá. y bueno, está, me empezó a pasar pero que, para, un... para, para ti era una tortura ¿no? de primero no me daba cuenta uh -huh. me empecé a sentir mal y... No me daba cuenta que era, me zumbaba mucho la cabeza, me, me, me lloraba sin llorar, porque se me caían solas las lágrimas y yo no estaba llorando Me asfixiaba, necesitaba salir porque era como que se me agarraron el cuello Pero no me daba cuenta porque como que todavía como que mi mente se había cerrado en un episodio solo uh -huh. y... ¿No si asociabas No asociaba, no no asociaba nada. a absolutamente nada y me empezaba porque cada vez más, hasta que un día la abuela este, me dijo, vamos al cementerio, mija, hija, y yo, no, no tengo ganas de ir. Dale, vamos al cementerio y llevamos una florcita y conversamos. No tengo ganas de ir, te juro, te juro, te juro, te juro, me siento mal en el cementerio. Y dice, ¿cómo que te sientes mal en el cementerio? Y mi abuela sabía de lo de Daniel. Ajá. Mi abuela era muy comprensiva con él. Entonces mi abuela en ese momento Y la fino, y me dice ¿Qué es lo que tú estás viendo? Y yo digo, no estoy viendo nada, estoy sintiendo Y yo ya era una muchachita grande Ya no era una, ni una niña de nueve años y yo ya, me, ya, ya era grande ya. Ponle que tuviera 12, 13 años y Igual seguíamos viviendo allá en el monte Y dice, vamos a ir al cementerio Y tú me dices qué es lo que te pasa y bueno, fui al cementerio ese día Y esa angustia y ese malestar Y, y todo lo demás entonces ella me dijo dice, Tú quédate tranquila, tú respira Tú no, no hagas absolutamente nada Quédate bien tranquila Y tú sabes que las palabras de mi abuela Fueron como un mensaje porque Yo traté de no luchar Contra todo eso que me estaba Oprimiendo y con intentar respirar sí. Dice, tú no te preocupes tú lleva tu inhalador, tú todo lo demás, pero tú no te preocupes no te pongas nervioso que sea lo que sea que vaya a pasar, va a pasar, nervioso. y bueno, está, me, me... empecé a ver como humitos que se desprendían del suelo Ajá. como que había niebla pero a mi abuela muy poca cosa también yo le decía porque yo no sabía hasta dónde mi abuela iba eh, a resistir lo que yo le pudiera contar entonces, este, yo veía que yo respiraba y como que había algo que también respiraba y se, se apaciguaba este, hasta que en la salida de esa misma tarde del cementerio este, se arrima una señora y la señora pregunta, ni me acuerdo por qué era que preguntaba si era por un número de un nicho o qué era y lo que esa señora se mueve detrás de esa señora, venía otra persona yo dije, qué raro, dos personas juntas ahí, caminando digo no, no tenía sentido mucho lo que este, veía pero tampoco dije nada y tal, nos fuimos y entonces le pregunto a mi abuela sobre la señora, en fin, hicimos un comentario pero la abuela ya me caló pero quedó. Tampoco me exigió que dijera nada okay. eh, Después, ya después otra tarde, eh, volvimos al cementerio y ya arranco a ver esta niña parada en la puerta ya o sea, hace muchos años que está la niña parada en la puerta ¿Una la niña parada en la puerta? ¿eh? Está la niña parada en la puerta del cementerio Es una nena de trencitas una pollerita tableadita, mediecita, zapatitos bien como las vestían antes, no? Ajá este, o sea, que muchacha. puede hacer siglos que esté... Te... Siglos que está ahí es una nena, es ponle que tenga, yo qué sé, 9, 10 años, más ni grande. Y me pregunta por su madre, pero yo a la nena no la veo en color Entonces ahí yo me di cuenta de que esa nena está muerta. Porque no la veo en color Le veo todos los detalles de la ropa, la, la carita, los ojitos, todo, que, que es. es hermosa, pero no veo. no le veo colores. O sea, como que se debe haber gastado de tanto estar ahí, ¿no? Curioso, sí. y me pregunta por su mamá, siempre me hace la misma pregunta, y mi mamá, mi mamá no viene, pero yo no puedo hablar con ella. Claro. O sea, no puedo hablar como hablo contigo. Es, yo la escucho. Pero no, no puedo responder. Porque tampoco puedo estar diciendo, no, yo no sé dónde está tu mamá. Claro. Imagínate que me va a pasar, lo que me pasó con Daniel. Entonces, bueno. es, es terrible Es terrible porque sufrís No, y más con, cuando, cuando son criaturas este, Sufrís los, los eh, y, bueno, y después pasa el tiempo y ya faltan la abuela, y faltan mis abuelos y, y ya se me hace más difícil Porque... ¿Y con los familiares has tenido algún, algún contacto? O... Sí, ¿Sí? ahí en el cementerio? Y es muy triste es muy triste porque, o sea, no quieren irse, no quieren quieren seguir estando con nosotros acá, uh -huh. y, y es mucha la angustia que se dice. ¿Y qué les preocupa? ¿Por qué, ¿Por qué es que se quieren quedar? Porque todo el mundo tiene algo que hacer, algo que no hizo y que, que quiere terminar de hacer, y, y quieren estar O sea, yo pienso que todavía no han pasado al otro lado, yo... Uh -huh. Yo sé que del otro lado eh, hay una paz infinita uh -huh. Y que no necesitas esto de acá Es más lindo estar allá Pero no se despegan, no se van, no se van El abuelo de mis hijos está ahí Yo estuve con él la última vez que fui al cementerio Y está muy triste Y, y lo que le está pasando a la señora es él lo sabe y le duele mucho y quiere llevársela con él uh -huh. pero tampoco él hace por irse, entonces, No, ya, más y está nada, sufriendo muchísimo y claro. llora, yo nunca la había visto llorar y llora mucho no, Te propongo una pausa, Rosana, y, te, y si, ya continuamos con este interesante testimonio